Hay momentos donde nuestra alma se siente completamente agotada. Nuestra mente se mueve tan frenéticamente que nos inmoviliza gran parte de nuestro tiempo. Las conexiones emocionales que generamos de forma tan inconsciente nos doblegan y no logramos entender el por qué. Y es en ese instante donde nuestra alma sencillamente nos pide parar. Sinceramente me parece increíble cómo pasa el tiempo. Ya son 18 meses desde que salí de Colombia. Y lo más interesante es que muchas veces ante esa salida... Personas que tú sabes que te quieren, te aprecian, te preguntan cómo estás, cómo vas, porque realmente hacer un proceso de estos, de uno salir del país en pandemia y técnicamente el proceso migratorio no es una cuestión que sea tan sencilla muchas veces, muchos me preguntan, Juanes, cómo estás, cómo va tu vida, hace tiempo que no sabemos de ti o okay, que aparezco de forma muy intermitente en las redes sociales. Quiero ser muy sincero con todos. Una de las razones principales por las cuales eh, no he aparecido mucho es porque he estado completamente enfocado en la maestría que estoy haciendo aquí en Canadá. Yo sé que con muchas personas en múltiples lugares del mundo pude compartir dictándoles seminarios, haciendo sesiones, atendiéndolos, digamos teniendo ese rol de profesor, de maestro, de enseñar cosas a ustedes. Y realmente estos meses que he estado aquí Digamos que el rol se invirtió. El maestro pasa a ser estudiante, pasa a ser aprendiz. Y he pasado a ser aprendiz en muchísimos aspectos y roles de la vida. Por ejemplo, una de las cosas más difíciles que yo he podido vivir aquí, y es algo que está muy configurado a mi herida del alma, es algo que yo explico en, a mis estudiantes en, en mis cursos, el estudiar el idioma, la cultura, la cultura. O sea, todo es tan distinto, eso es un proceso de aprendizaje fuertísimo. Por ejemplo, tan fuerte fue que los primeros cuatro meses que yo estuve aquí en Canadá, estuve completamente solo, literalmente, estábamos en plena pandemia, Nadie se tuvo que quedar en Colombia, y literalmente la única compañía que tuve durante más o menos tres, cuatro meses, fueron dos gatos. Entonces, imagínense el contraste de estar rodeado de personas en cuanto lugar del mundo había a pasar cuatro meses tomándome un cafecito todos los días solo conmigo. Estar en presencia solo conmigo. Ese ha sido un proceso de muchísimo aprendizaje, chicos. Estos 18 meses que estaba afuera, se hacer un aprendiz total. Técnicamente de ceros. Inclusive, cosas que uno sabía del inglés, te das cuenta que lo empiezas a usar aquí y no te sirve, no te es útil. Cómo funciona el gobierno, cómo funcionan las leyes, cómo funcionan los impuestos. Es decir, un aprendizaje total. Y uno de los aprendizajes más fuertes fue darme cuenta de que esto, que era algo que yo me soñaba hace muchísimo tiempo, sí se podía lograr, sí se... Si se pudo materializar Aparte de eso Durante todo este tiempo Enfocado en la maestría Bueno, personalmente Yo estuve muy enfocado En transformar Lo que yo les he compartido A través de mis sesiones De mis cursos Es decir, literalmente Hacer una metamorfosis De todo ese proceso Y eso toma tiempo Esas metamorfosis Toman tiempo Alguien me dijo una vez Uno de los grandes regalos Que se puede dar Uno como ser humano En la vida Es sacar un año Dos años sabáticos Y dedicarse Y perderse Y desconectarse de todo Y dedicarse enteramente A una sola tarea y literalmente así lo he vivido y te les voy a decir una cosa no sé qué es más difícil si estar ocupado en la vida tener mucho trabajo que hacer y estar en la rutina del día a día o Estar completamente en silencio, mucho tiempo, solo contigo. Donde esos demonios internos, esas angustias, esos miedos, esos, esos temores o esos anhelos de tu alma salen a flote. Francamente, no sé qué es más difícil. Y el tercer aspecto más importante que he vivido durante esos 18 meses es tratar de darle un sentido, un significado diferente a mi existencia y creo que esa es la parte más importante de estar aquí un sentido más trascendente a lo que tanto me gusta compartirles les quería compartir este pensamiento directamente ya técnicamente la maestría culminó ya otra vez vamos a volver con toda, con toda la transformación porque seguramente en este año de silencio bueno este año no, este año y medio de silencio que la vida, la divinidad del universo, la matriz como tú lo quieras llamar me brindó Sé que no soy el mismo Juan Marulanda de 18 meses atrás. Creo que lo necesitaba, mi alma lo necesitaba para trascender, llevar mi herida y el alma a un nivel más profundo para poderte ayudar a ti a llevar esas heridas de tu alma a un nivel más profundo y podamos juntos construir una vida que valga la pena recordar. Y recuerda, desde lo más profundo de tu corazón, vibrar consciente. Y ya es momento de regresar.